Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenía ganas de enseñarles la función SI sí a un par de grupos de segundo año de ciclo básico que tengo, pero antes quiero enseñar alguna cosita más que me quedó de la saga anterior de planilla de cálculo. Y eso es máximo, mínimo, promedio, dos maneras de hacer el promedio y redondear. Esas funciones te las voy a mostrar en este video medio rapidito, así podemos pasar a la función SI sí en los próximos videos que también espero hacerlos hoy mismo. O subirlos rapidito al canal porque se está complicando un poco para aplicar funciones sí, digamos que complejas. ¿sí? La función sí, simple, se entiende bien. Pero la función sí, cuando es anidada o concatenada, se empieza a complicar. Y más si es anidada y concatenada con funciones dentro, que van en el valor verdadero y en el valor falso. O sea, entonces vamos a ver primero lo primero. Lo último que vamos a ver de cuestiones aritméticas y de finanzas y demás, si se puede decir así y de planilla para calcular eh, cuestiones matemáticas, eso son estas cuatro cosas que te, que te comenté recién. Máximo, mínimo, promedio, dos maneras de hacerlo, y redondear. Bien, vamos a empezar por las funciones máximo y mínimo. Vamos a, eh, vamos a tener un conjunto de números, primero que nada, vamos a preparar un conjunto de números, miren cómo hago siempre lo mismo, ¿ven? Siempre agarrando las celdas para que se vea bien. Eso lo hago en clase y lo hago en los videos de YouTube también. Vamos a poner números al completo azar. Voy a poner un 1 y un 100 acá para tener el mínimo y el máximo bien visibles. Yo le pongo 58, eh, 85, 79, 35, 22, 11 y 88 y 99. Está listo. Ahí. Dado ese conjunto de números, yo voy a hallar el máximo con una función de planilla de cálculo yo sé que es muy fácil darse cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor pero la cuestión es que si vos tenés planillas de cálculo llenas de números llenas pletóricas rebosantes de números va a ser muy difícil que te pongas a, a mirar uno por uno a ver cuál es el mayor o cuál es el menor si tenés que hacerlo te voy a pasar un par de, de funciones de muy muy sencillas sería así para hallar el mínimo valor de todos ellos entre todos ellos se escribe es igual min min nada más esto es en calc en excel puede ser que tengas que poner min con tilde en la i o mínimo incluso con tilde también así que probar puede ser min así escrito puede, de minimum sí. puede ser min con tilde en la i de mínimo o puede ser mínimo también está o mínimo no sé vos, vos fijate en esas cuatro posibilidades está min Abro paréntesis y le señalo todo el rango de celdas que va desde B2 hasta C6. B2, 2.C6. Lo puedes hacer así como lo hice yo, o si no, B2, 2.C6 escribiéndolo, ¿verdad? Y le doy Enter. Me dice, el mínimo valor es 1. ¿Qué pasa si yo cambio esto por un 2? Seguiría siendo el mínimo, es más. El mínimo más próximo es 11. Voy a ponerle un 10 acá, a ver si cambia ese 1. Y cambia, o sea que se está dando cuenta que ese es el valor mínimo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de, de manera más elegante. Valor mínimo, 2 puntos. Valor máximo, 2 puntos. Promedio, 1, 2 puntos. Promedio, 2, 2 puntos. Redondeo, 2 puntos. La idea es que la máquina me diga valor mínimo, tal, valor máximo, tal, y todo así. No voy a escribir todo en la misma celda. Yo aquí escribí valor mínimo. Voy a dejar suficiente espacio, por ejemplo, aquí para hacer las fórmulas correspondientes. La del mínimo acá, la del máximo acá, la del promedio de la manera 1 acá, promedio de la manera 2 acá y redondeo acá. ¿tá? Así que acá voy a escribir lo mismo que, dije, que hice recién. Es igual min, abro paréntesis y si quiero escribo b2, dos puntos, c6, así, b2, dos puntos, c6, no importa si lo escribís en mayúscula o en minúscula, la planilla lo reconoce igual, ¿sí? Y la máquina me dice cuál es el mínimo. El máximo, te lo voy a mostrar de otra manera. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que vos ponés, sustituís min por max, o mínimo por máximo. Hacés esa prueba, después cualquier cosa me decís en clase, si usas Excel. En lo posible no uses Excel porque esta plataforma LibreOffice es igual, idéntica que la de Microsoft y es gratuita, cero, cero, cero, cero pesos, la otra sale a 20 mil pesos, yo lo expliqué en otros videos anteriores, max por máximo, Ya esta vez en vez de escribir B2, dos, eh, B2, dos puntos, C6, voy a seleccionar todo el rango, con lo cual la máquina me pone lo mismo, cierro paréntesis y le doy enter, el máximo es 100, como dije recién, vamos a probar poner un 5555, a ver si se da cuenta. Sí que se da cuenta. Y si cambio esto por un 5, a ver si cambia también. Estamos para el número 5. ¿Sí? ¿Está bien? Así que control Z para dejar esto como estaba, control Z para dejar esto como estaba. Valor mínimo es 1, valor máximo es 100. Muy bien. Vamos a ver el promedio con la función promedial que ya tiene la planilla de cálculo dentro. Que es promedio, justamente. Yo pongo, es igual, promedio. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Seleccionar todo el rango. Un conjunto de celdas es un rango, por eso le decimos rango, ¿está bien? El conjunto de celdas es este, este que está aquí, ¿está bien? B2 hace 6, cierro paréntesis y da 57,8. Ahora, ¿cómo sé si esto está bien? ¿Cómo sé si, si es 57,8 o no el promedio? Porque acá yo digo, bueno, valor mínimo me fijo, ah, sí, es el 1, el valor mínimo, el máximo, ah, sí, sí, es el 100, no hay otro mayor que 100, perfecto. Pero ¿y esto cómo lo hago? Por eso puse promedio 2. Mira, mira qué fácil. Yo, el promedio es una suma y a la vez una división también. Es una suma primero y una división después. Yo sumo, tengo que sumar todos estos valores, y después dividirlo, atendé bien, dividirlo entre la cantidad de números que hay ahí. O sea que yo voy a sumar 1 más 100 más 58 más 79, etcétera, etcétera, hasta llegar al 99, y después dividirlo entre 10. ¿Por qué? Porque hay 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tá? Así que hago lo siguiente. Promedio, forma 2. Igual, acá no pongo promedio. Pongo esto más esto más esto. Más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Sí? Todo así. Y le doy Enter. Ahí tengo la suma. ¿Verdad? Ahora tengo que dividirlo entre 10. Que me va a dar 57,8. Es evidente. Pero lo que voy a tener que tener cuidado es lo siguiente. Yo no puedo poner dividido 10 ahí. Porque no me va a dar 57.8. ¿Por qué? A ver si te das cuenta. Hay un error en esa fórmula. Y el error es que primero hay que hacer las sumas y después la división. Por lo tanto, tengo que usar paréntesis. Voy a encerrar todo esto dentro de paréntesis y le voy a dar Enter. Entonces la máquina que va a hacer, primero va a sumar todo esto y después va a dividir entre 10. Lo que estaba haciendo antes yo era esto más esto más esto más esto más esto más esto, esto dividido 10. Por eso me daba error. Ahora sí me dio bien. Y te voy a mostrar otra posibilidad más para hacer el promedio. Mirá, aquí al ladito lo voy a hacer. Es igual, suma, vos ya lo sabes eso si sí viste los videos anteriores, suma de todo esto, cierro paréntesis, dividido 10. Lo que hago es sumar todo ese rango y al resultado dividirlo entre 10. Y me da 57,8. ¿Viste? Vamos arriba. Falta la última, no te vayas. Redondeo. ¿Cómo hago para redondear? Voy a borrar esto para que no distraiga. ¿Cómo hago para redondear un número? Por aquí vamos a poner un número decimal con coma. 10.58. ¿Está? Y acá voy a poner redondear, redondear, y entre paréntesis voy al 10.58. Y me dice 11. ¿Por qué me dice 11? Si el decimal que está después del 10 no llega al 5, entonces es 10. Y si pasa el 5, entonces es 11. Fíjate, en vez de 10.58 voy a poner 10.48. ¿Y ahí qué me va a decir? Me va a decir 10. ¿Sí? No llega a 10.5, por lo tanto sigue siendo 10. Vamos a poner 10.68. ¿Qué me va a decir? 11. Va a redondear hacia arriba. 11. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es 10.5 o 10.50? Bueno, 10.50 es 11 porque hasta 10.49, por decirlo de alguna manera, es 10. De 10.5 en adelante es 11. ¿Ves? ¿Viste? Bueno, bien, vamos al otro video. Entonces, espero que te haya quedado claro todo esto. Cualquier cosa me preguntás en clase o me preguntás si no sos alumno mío ni estudiante mío, me dejás en los comentarios abajo del video, ¿está? Voy a seguir haciendo unos videos más ahora con la función sí, compleja, ni da. Vamos a hacer un jueguito con la función sí también, va a estar bueno. Arriba.